En directo desde Murcia, 25, séptimo día consecutivo de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Ahí tenéis al fondo de esa pasarela, que sería la única forma de cruzar el muro. Y hoy hay un acto en solidaridad con Palestina, en solidaridad con Gaza. Y en este momento, bajo el lema, muros ni aquí ni en Gaza. Están leyendo sus meme, un de... manifiesto. Vamos a escucharla. Consideramos que los bombardeos a Siria y los asesinatos contra el pueblo palestino de estos días forman parte de la misma guerra imperialista que ha entrado en una nueva fase y tiene su centro neurálgico en Oriente Próximo. El objetivo imperialista de estos momentos es dar continuidad a la guerra en Siria y liquidar definitivamente la resistencia palestina. Defendemos que cualquier ser humano que ame la paz no puede de dejar de levantar la voz contra el imperialismo en solidaridad con un pueblo palestino y su derecho a luchar por la recuperación de su tierra, su derecho al retorno y a la capital de su Estado en Jerusalén. Muros ni aquí ni en Gaza, por el derecho al retorno del pueblo palestino, que viva la lucha palestina y de cualquier pueblo. Muros ni aquí ni en Gaza, solidaridad, solidaridad con Palestina. En esta noche que es la 257 de lucha por una murcia libre de muro. La lucha del pueblo palestino. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Muro no, ni aquí ni en casa! Muros no, ni aquí ni en casa! Muros no, ni aquí ni en Gaza. No, ni aquí ni en Gaza. Israel asesino del pueblo palestino. Israel asesino del pueblo palestino. Israel asesino. Israel, asesino. Pues aquí, en esta noche, que ha habido un grupo de gente que ha tenido la iniciativa de apoyar al pueblo de Gaza. Y desde las 8 de la tarde, que la gente está viniendo, como cada... ...tarde a esta plaza del soterramiento... ...como siempre... ...las gentes a un lado, los agentes a otro lado... ...y... ...ahora... ...que es de día... ...se puede apreciar la pasarela... ...que en numerosas ocasiones, por la noche... se comenta de verla en más detalle, ¿no? Pues fijaos aquí se puede apreciar la diferencia. Fijaos, ¿eh? fijaos en, eso es una furgoneta que ya de por sí es inmensa. Pues la altura que alcanza esta pasarela. Están... Están despidiendo el acto, hoy, pese al fútbol, pese a que el Real Madrid... ¿Eh? Sí. Pese al fútbol, ha habido gente que ha venido a las vías. 257 el Real Madrid, la final de la Champions League. todavía se juega eso? Sí, todavía se juega eso. Sí, sí. Y... Claro, aquí nuestra liga, nuestra Champions es... Venir todos los días, ser los más regulares para que no haya muro. Daros las gracias al colectivo que habéis venido hoy. Además, ha venido muy bien. Hoy día de partido, es sábado, empieza a hacer buen tiempo en la playa y bueno. siempre flojea. Hoy es el día 256 de concentración. El Aquí hay gente, vuestra gente, que viene todos los días y sabe lo que es estar aquí, ganarse la calle, ganarse el, el, el pavimento todos los días. Eh, nada, daros las gracias por, por haber estado aquí. Las comparaciones siempre son odiosas. Los muros de Palestina no tienen nada que ver. Al revés, lo nuestro no tiene nada que ver es en otra dimensión muy diferente, aquello es una tragedia, aquello es una tragedia ya de muchos años y encima, y encima no tiene viso en principio de arreglarse. Mantenemos aquí la esperanza, por ende, por el contrario, de que no se lleve a cabo al final este muro que aquí quieren hacer. Este muro que aquí quieren hacer. Los que estamos aquí todos los días mantenemos esa esperanza aún con el desaliento que puede podemos tener algunas veces, desánimo, porque las obras siguen adelante, pero, vuelvo a repetir, estamos trabajando y luchando desde la calle y en otros ámbitos, en todos los ámbitos que podemos, democrática y pacíficamente, luchando. Pues bueno, vuelvo a repetir, muchas gracias por estar aquí y que sepáis que seguimos estando todas las noches. ¿eh? Bienvenido, bienvenido a, a aquí, ¿eh? y nada, suerte y adelante. 257 días seguidos de protestas contra el muro que está parciendo Murcia el traspaso del corredor del Mediterráneo... ...un tren de mercancías... ...que entre otro tipo de mercancías... ...pues transportará mercancías peligrosas... ...y esta noche... ...un momento también de solidaridad con Palestina... ...porque si queremos que... ...cuando pedimos, ¿no?, las personas... ...pedimos comprensión... ...con nuestras reivindicaciones... ...pues primero hay que comprender otras... ...y lo de Palestina... ...más que una reivindicación, eso es una masacre... ...lo que está teniendo allí lugar... ...es un crimen, es un genocidio... ...y hay que hablar claro... ...hay que hablar claro... ¿no? ...en los medios nos marcan... ...los temas que son tabús... ...los temas... Eh, bueno, Jorge... ...los temas... <risa> ...los temas que... ...de los que se supone que tenemos que hablar... ...de los que no... ...de los que tenemos que decir unas palabras... ...de los que... ...tenemos que opinar de otra... pero Aquello, lo primero son las personas, ¿eh? lo primero son las personas y lo de y lo de Palestina es una masacre, es un genocidio y aquí en Murcia la gente también está sensibilizada con Palestina. Y bueno, hoy pues un grupo de personas han tenido la iniciativa de acercarse a las vías, que es una zona ya, esta plaza de soterramiento es un lugar donde la dignidad se expresa. Eh, ...se expresa libremente ¿no?... ...entonces... ...cuando en Murcia... ...se quiere mostrar... ...se quiere mostrar solidaridad y dignidad... ...en los últimos meses ya se va eligiendo esta plaza... ...para ello ¿no? ...de ahí que... ...hayan elegido... ...esta plaza... ...para... ...mostrar solidaridad... ...con Gaza y con Palestina... ...esta plaza del Soterramiento... ...que es, conocida, que es una placa puesta por la gente... ¿eh? Es, un, ...es un cruce de calles... ...pero ya la gente la conoce... ...como la plaza del Soterramiento... ...y hoy que es... ...sábado... ...y es sábado... ...tenemos aquí... ...a Jorge... Bueno, Irene. ¿Qué? ¿Jorge? Espérate, vamos a saludar a Jorge. Que salga, Jorge. Espérate. Claro, está bien. Jorge, hoy sábado, como mañana... Como mañana no hay clase, ¿estás aquí luchando para que no haya muro en Murcia? ¿Eh? Sí. Para que no pongan el muro. ¿Para que no lo pongan? Sí que no sé por qué lo van a poner para nada para que para que no pasemos nosotros y no me sé más y con quién has venido con mi abuela con mi madre y y ya está y luego aquí se están uniendo con sus amigas de las vías que se han conocido aquí tu madre Irene tu abuela Mavi pues a ver, Jorge, si esta lucha hace que un día puedas caminar por ahí arriba, hace ¿Ah, poner un jardín, ¿no? Sí. ¿Eh? Yo quiero pasar, por... yo creo que pongan un jardín y el tren por abajo. ¿Ah sí? Sí. Sí. Y unos columpios. Eh, vale. También va bien, ¿no? Pues vamos a ver si tú, si tú logras estar ahí un día en un jardín y con el tren pasando por abajo. ¿eh? Vamos ahí a ver si lo logramos. Venga. Sí, esto y luego por abajo ahí estás abajo de es la fácil ave. no sí venga Jorge un abrazo Hasta luego. pues ahí tenemos a Jorge ¿eh? qué con su madre Irene y Mavi que está por aquí la prima José ¿eh? qué Aquí da igual sí, sí. que haya champions, que haya puñetas. Aquí venimos todos los días. Sí, a mí me da igual. Yo eh, no estaba aquí. viendo. ¿eh? Me eh. he venido aquí. Esto es lo importante, ¿sabes? Ahí está. Después me entero cómo va, esta, es, esta es nuestra champion, Claro que sí. Esta es la nuestra. Por eso estoy aquí. Uh -huh. No, es verdad, es verdad. Que yo. Pero luego me entero cómo han quedado y ya está. Sí o no? Pero aquí no. Aquí es en directo, en vivo y en directo. Ahí. No hay que fallar. ...cuando fallo porque estoy algo pachuchina... ...ahí está José... ...pues vamos a ver... ...vamos a ver luego la, la gente que se... ...que se concentra aquí esta noche... A ver, hay que ¿Eh? llega más tarde la verdad... ...Cecilio lo sabes tú... ...que vienen más tarde... ...pero bueno, hoy no lo sé... ...algunos también se habrán ido a la playa... escapada. ...es que... ...a ver, son ya muchísimos días... ...de lucha... ...por, sal, por salud mental... ...por salud mental ya conviene... ...irse a la playa, a no descansar... ...por pues salud um mental, ¿eh? sí. ...luego ver, el sábado... ...se necesita, sí. ¿eh?... ...que nosotros mismos ayer digo... nada vamos a tomar una cervecita... ...aunque se queden menos aquí... ...ahí mismo, en el Pumuki... ...pero pues, también por... ...por nosotros mismos, ¿me entiendes?... ...por hablar un ratico y desconectar también... ...pero vamos, estuvimos aquí... ...y luego también, pues oye, que el fútbol a veces es un motivo... ...de alegría, o de disgustos, ¿no?... Sí, bueno, sí. ...entonces... Sí, Claro, hoy pues, eh, habrá gente que reciba una alegría, gente que, que, que reciba un disgusto. ¿no? Y lo que es triste es que tengamos que depender de, de que la felicidad o la alegría nuestra venga de ya, un partido de, de ahí fútbol. Ahí no ¿no? Me viene, a mí me viene de esto, de allí no. Uno tiene que ganar y uno tiene que perder, pero aquí queremos ganar nosotros. Pero hoy como anécdota te voy a contar algo, José. Sí. El Pozo de Murcia ha perdido su partido en Barcelona, eh, en el Palau Blaurana. ...y había una pancarta... ...había una pancarta de Murcia libre y sin muros, ¿eh? Sí. ...de la afición del Barcelona... ...¿la habéis puesto por el WhatsApp? De la, eh, ...está en Twitter... Ah, ah, ...de la afición del Barcelona... ...Dios, qué bonito, ¿no? ...qué bonito... ¿Tú ¿No te crees hacer 600 kilómetros... Sí. ...y la pancarta de apoyo a Murcia... Sí, no, ...es aquí. de Barcelona... Es divino, para que veas. Y luego aquí, ve, na, no ves, no ves, ve, que no ves. Si yo cuando veo, mira, Cecilio, yo cuando pero veo pena. un muro por ahí, o sea, el, me refiero a la parcalta me da una alegría, pero luego le digo a mi marido, digo, nene, pero ese es caidón nada más. Es una, una, una, una pena. es una pena. Espérate, que vamos a hacer que Jorge nos ayude. Claro que sí. Ahí. O sea, a él le encanta. Venga. Aquí hay que colaborar ¿eh? todos. Pendiente, ¿eh? Y fuerte. Así, ahí. Ahí. Inquieto. Ah, sí, sí, claro. Se me olvida. Hay dos luces. Ahí está. Así, ¿eh? Venga. Sácanos los dos. Así. Venga, Irene, que te toca a ti ahora. Es que Jorge. No, no, lo no, Benete. No, no, no. No, que Jorge está ahí ahora, eh, que quería ayudar también, quería participar. Y es importante que eh, aquí la gente somos los medios. Y Jorge, pues lo que estábamos diciendo, es impresionante, ¿eh? ...que la, la carta sí. sea de, la, de los aficionados del Barcelona... ...es que allí la verdad que la gente apoya mucho... ...más que aquí, desde luego... ...y, y, y yo qué sé, sé sí que no me sale nada... <risa> ...Cecilio, ya me voy en el viento... que me está grabando... <risa> <risa> ...bueno y más ahí, que está ahora ahí, fíjate... Que, que, claro, ...qué fotografía estoy más maja... ¿Eh? ...ah, ¿esto es hijao también? No, sí. ...ah, sí. sí... ...ah, eso no lo sabía que sí, Jorge... Bueno, ...su padre, soy yo también su madrina... ...y ahora soy madrina de su hijo... Ah, qué bien, que bien claro. Claro. pues aquí bajo esta estampa le pues nada, agradecemos un montón que hayan puesto San en allí porque Mírame. que la vea todo el mundo y que vean que hay más allí que aquí luego a luego sí, que es verdad. vamos a ver si te la puedo mostrar ¿eh? vale ¿qué dice Jorge? que se divierte mucho con decirlo sí, a él le encanta <risa> es joven, es joven ¿Eh? está aprendiendo no, y además tiene mucha voluntad también, ¿eh? Y si por él fuera, seguro que vendría sí, se más, más de lo que más de lo que viene, sí, sí. ¿eh? Porque claro, tiene que ir a clase, tiene que descansar, Jorge. Que estudia... ¿Qué edad tiene? Jorge, ¿qué edad tiene? Ha cumplido ahora seis, sí. Ya seis años. Ya qué mayor, qué mayor. El día de su santo nació el día de su santo. Mira, ya, qué bonito, ¿no? Porque ¿Eh? libre de muro. Resiste. Mira, no sé si se podrá ver. Mira qué bonito, mira. Ay. A ver, Dani. Ahí Hola, ¿qué mira. A ¡Hola! Mira, ¿qué Mira qué precioso. Eso es en el partido de, que ha jugado el, el Barça de fútbol sala contra el pozo en el Palau Blaurana. ...y la pancarta de aficionados del Barcelona... ...de aficionados del Barça, ¿eh? Ahí, Jorge haciendo el reencuadre... ...muy bien, Jorge... ¿Eh? Sí. A ver... ...¿es tu nieta? ¿Sí? Ah, la nieta de ella... ...ah... ...taro, sí, otra vez al lado... ...¿cómo se llama? Lucía, Lucía, Lucía ¿quieres no? hablar? ¿Tú qué tienes que decir? Que, que no queremos muro. Le da un poco de apuro, un poco de apuro, pero vergüenza. pero mira, Lucía, mira. Mira, mira, mira, mira Jorge a la cámara. Mira. Jorge a la cámara. A la cámara. <risas> bueno, pero luego ya se irá soltando, es lógico, es lógico. Bueno, pues Jorge. Jorge. De cámara, muy bien, ¿eh? Jorge, muy bien. Ahí de apoyo. Con su madre, Irene, 257 días seguidos de protestas. De aquí no importa si juega el Real Madrid, la final de la Champions, lo que sea, la gente, una vez en más, una vez en menos, pero viene a las vías. Viene a las vías. Y ya veis, hoy también, como, como los viernes, los sábados suelen venir, además, más lo más pequeño, lo más pequeño de, la, de la casa, porque bueno, ya durante la semana tienen que descansar para ir a estudiar. Y vamos a mostrar de nuevo a Jorge, que nos ha ayudado mucho. A ver, Jorge, déjame la cámara, que te mostremos. Venga, espera. Ahí, mira. Ah, está aquí tenemos a Jorge, que nos ha estado ayudando. Muchas gracias, Jorge. ¿Te ha gustado estar con la, con la cámara? Sí, Muy mucho. Pues aquí, nuestro la gente somos los medios. La gente, somos los medios y también por supuesto Jorge, Irene. Su, ¿sí? su abuela. Su abuela Mavi. La madrina de José, la madrina, José. La madrina de Jorge, José. Y bueno, y aquí pues van viniendo más personas en esta noche que ya insisto, no son 257, las temperaturas son algo mejores, además también hay fútbol. Eh, ...la gente querrá alguna alegría... ...no creo yo que hayan ido mucha gente hoy a, a ver a la Gran Murcia... ...cosa que también, que no lo sé eh, pero... Eh, ...jugaba en, si quiero recordar, en Elche y... ...ha perdido, es decir, no... ...el año que viene si hay muro, pues... Eh, ...el equipo de fútbol estará en la misma categoría que ahora... Eh, y con muro puesto. Nuria nos está compartiendo un enlace... ...ahora en este momento no lo estoy viendo... ¿Ah, sí? <ríe> Qué bien. Comentaba Jorge que su madre le deja ver el perisco, dice. Dice, mi madre, Cecilio, mi madre me deja ver el perisco. ¿Saco tu Sí. Sí, así. Sí, sí. Sin problemas. Terremoto de cuatro grados en Murcia. comenta Nuria que ha habido un terremoto de 4 cuatro, cuatro grados no de sí, de sí de cuatro grados en la escala Richter no es no es Nuria Nuria de Madrid pero que está siempre bastante atenta al qué sí claro ahí para que lo puedas ver tú no muy bien Jorge ...fíjate la pasarela... ...pues ahora miraremos eso... ...aquí en principio no lo hemos notado el terremoto... ...pero sí, Murcia es tierra sísmica... ...es decir, tú imagínate... ...esa pasarela... ...esa pasarela... ...si hubiese aquí un terremoto... ...claro, construida... Pues mi, ...sobre acequias... ...en mi ya hay un terremoto... ...pero ya, ya había primaria... ...ah, ¿sí?... Caravaca y en Moratalla. Mirad, vamos a poner la cámara a la altura de Jorge. Que Jorge me dice. Mira. Mira. Sí. Ahí, ¿no? Esta es tu altura. Así. Sí. Un poquito más para arriba. Mira, ahí. No, así. ¿no? Así. Mirad, estamos poniendo la cámara a la altura de Jorge, para que veáis cómo se vive esto, cómo se vive esta lucha, desde la, la otra es está porque, no sé, porque enciende la enciendo, venga, las dos luces, las dos luces. Así es como se vive esta lucha desde los ojos de un niño de seis años, en este caso de Jorge. ¿Eh? Así se ve esta pasarela. Bueno, al tener una cámara gran angular. ¿En la minuto? pasarela en... se ve más pequeñita, mira Jorge. ¿Se ve más pequeña en la pantalla o ahí? ¿O en la realidad? ¿Dónde se ve más pequeña? Aquí. ¿En Pero la mira, pantalla? Ponlo más bajo y ahora. Vamos a verlo, espérate. Vamos a ponerlo, mira. Ahora se ve un poco más grande. Ahora se ve como se ve ahí, incluso todavía pequeño. Shhh, un poquito. Sería así, ¿verdad? Pero Cecilio, aquí. Mira. ¿En, en, oh. ¿en qué minuto te salió yo? ¿En qué minuto sales tú? Pues casi desde el principio, casi desde el principio, minuto, bueno, minuto a lo mejor 10 o así. Sí. ¿Eh? Luego te lo buscas ahí con el dedico, ¿verdad? Vas buscando en el, en, el, en, el, en el periscope. Pues fíjate, mira, así Jorge es como más o menos, ves tú la pasarela fuera de la pantalla, ¿sí o no? Mira a ver, mira fuera de la pantalla y mira en la pantalla, ¿se ve igual? Bueno, un poco, sí. ¿Dónde se ve más grande? Ahí. Ahí, que es que no es la pantalla, la pantalla aún se ve, fijaos, ¿eh? ahora mismo, desde la vista de un niño de seis años, la pasarela se ve más grande que lo que tú estás viendo en la pantalla. ¿Me explico? ¿Y esto qué es? Esos son los comentarios que está dejando la gente, son los comentarios que está dejando la gente. Fijaos que aquí tenemos, ¿veis? Aquí tenemos a Jorge vale Entonces, os estamos poniendo cómo se ve la pasarela a vistas de él y cómo él ve esta lucha. Y aquí sí. estoy yo. ¿Eh? Sí. Mira, le... todo, todos esos corazones son para ti, Jorge. Sí, pero le dice a mi abuelo que me deja así, porque así peinado, porque yo digo que está guapo así. Y me ha hecho colonia por aquí atrás. Vamos a ver qué te están diciendo. Sí. Cuatro grados. Mira, hola Jorge, te están saludando. Y la pasarela, sí. así se ve muy pequeñita, se vería más o menos así, ¿eh? Más o menos, más o menos así, incluso un poquito más quizás, es como la estaría moviendo a... Porque no, no nos movemos un poco por allá, ¿eh? Que, que yo que más... No... Vamos a ver... Vamos a ver, que aquí estamos también con Irene, su madre. Está moviendo, está moviendo la pasarela... ...a los ojos de tu hijo... Sí. ...¿vale?... ...para que la gente se lo, se lo pudiera imaginar... ...a ver Jorge, vente por aquí... ...vente por aquí, vente, vente... ...ayúdanos... ...Irene, ponte ahí... ...tú ahí delante, para que... ...a ver... ...sí... ...vamos a ver que Irene... ...claro, ahora... decías de encender las luces... ...pero claro, luego a la gente... ...le molesta un poquito... ...venga... ...enfócanos... ...¿hay algún de gaza? ¿de? no, no, hoy no... ni aquí ...no, en gaza solamente... ...a ver... ...vamos a ver... ...ahí... ...con Dani y con Jorge... ...en la... ...bueno, se nos va a ver desde abajo... ...porque... ...bueno, porque está ahí Jorge... Eh, que está bien, ¿eh? Que Controlando. Me, pre me preguntaba a tu hijo, ¿en qué minuto salgo yo? Eh, ya está, ya sabe, ya. Sale ya eh. Y qué raro, mi hermano comiendo, míralo ahí. ¿Qué estabas comentando, Irene? Lo de los ascensores, que si los van a poner al final, no los van a poner, porque a mí ya me están diciendo de todo. Y yo no me he enterado nada oficial. Es que, a ver, ¿dónde van a ir los ascensores? Es la pregunta, porque es que si de no, abajo están. No un... lo sé, es que no lo sé. ...yo es que no veo dónde van a ponerlos... ...pero es que no nos pueden dejar tampoco... ...si van a hacerlo aquí no pueden dejar, eso sin ascensor... ...se ha dicho de todo, se ha dicho que... ...va a haber ascensores en un lado pero no en otro... ...que no van a haber ascensores... ...que sí va a haber ascensores... ...a ver, si resulta que... ...si resulta que... tiene que, que preguntar qué ingeniero ha hecho esto? ¿Sabe sí. que tiene que haber acceso para minusválidos en todos sitios? ¿O no lo sabe? No, incluso ya no solamente acceso para personas ya, que tengan pero quiero movilidad decir... reducida... Ya. ...es decir, tú vas con un carrito con un de, de, coche, de bebé... No. ...con un carrito de compra... Eh, ya ya sí sí es que es eh, básico. Yo trabajo repartiendo, soy la cartera del barrio este mes Ajá. Y tengo que pasar con el carro, tú imagínate si tengo que pasar el carro lleno de cartas que pesa 50 kilos Ponla por ahí, no, o sea, este barrio se queda sin cartas Porque yo no puedo cruzar, si no hay ascensor Y luego con el calorazo que hace y... oh, Entonces, horrible. problema, un problema, otro problema, otro problema Yo es que no, yo la miro y la miro y la sigo mirando y digo, ¿dónde van a poner el ascensor? No, esto eh, ni también rampa, ni... da pinta, da pinta de que realmente no lo van a acabar, porque es que no es precisamente esto una va a obra. un monumento de la que... gente que está aquí tantos días. Es que lo que digo, llevamos a colgar macetas y va a ser una sombrita de un paseo que van a poner algún día. Es una es una absoluta vergüenza. Sí. Es una absoluta vergüenza. ¿Así? ¿Más para acá? Venga, Así. ¿Sí? ¿Estamos bien, cariño? Ahora ya. Muy bien, pues oye Irene. Yo aquí lo que parece ser es que realmente no tengan intención de que esta pasarela funcione. Porque no está hecha para ser usada. No está hecha realmente, no está pensada. Pero para luego ser el, usada. El, el despifarro de dinero que. Ahora qué. Pero es que eso no. Es que el, eso no se el, dan mira, cuenta ellos. En España se está luego pidiendo.. Dice, ¿no hay... ...y ya está, pero no están viendo que se lo están gastando en tontería ...y en hacer tonto, porque es que vamos... ...si pone algo así porque piensa cerrar, pone algo en condiciones... ...no te gastes el dinero en poner el monstruo este que, que no vale para nada. Pero claro, pero es que en España el despilfarro de dinero público no es delito... Y, claro. ta y, ta y, tam ...y tampoco hay gente que pida eso, ¿sabes? Ya. Falta que la gente pida que el despilfarro de dinero público... ...el derroche de dinero público sea delito, es que... ...bueno... Pues nos pues toca seguir... Despilfarro eh, gordo, porque esto nos ha costado poco eh, seguro. Pero luego que todo lo que están haciendo, para que luego digan que es provisional... ¿Qué? ¿Nos pongamos un poco más que... Nos pongamos a ver, sujétame. <risa> <risa> ¿Qué está bueno bocadillo? 哎。 Ahí está. A ver, es que estamos con de cámara Jorge, ¿eh? el hijo de Irene. Entonces me está preguntando, oye, ¿y cómo lo puedo hacer para que se os vea bien? Pues nada, ahí lo tenemos, moda, con como... sus dos manicas. <risa> no, oye, la gente somos los medios. <risa> sí, sí. La gente somos los medios, gente de seis años que está ahora en la cámara y todas las personas que estamos aquí somos los medios. Así que enviarle, Jorge sí que puede ahora ver vuestros corazones, vuestros comentarios, todo lo, lo puede oye, ver ahí. Le cuesta leer, o sea, lee pero... Bueno, pero luego también <risa> los calma. puede... Bueno, los lee con calma, pero luego él se sí. lo ve sí, y claro. luego tú le puedes acompañar también y entonces le puedes leer los comentarios sí, con más lo, calma. Sí, y los leer. corazones sí que los puede ver con gran facilidad. Bueno, Irene, pues vamos a seguir aquí luchando los días que hagan falta, 257. Y no sabemos cuántos quedan, pero... Quedan, quedan, seguro. Pero ahora no viene el calor. habrá hay que aguantarlo, ¿eh? Eso va a ser duro. Eso, eso va a ser pero aquí duro. el calor y es duro. Todavía a las 8 de la tarde... cuando comienzan las concentraciones el calor es duro a las 8 de la tarde. Sí, todavía. Y eso y... Sí, sí, sí. Ahora estas horas ya cuando baja Cuando ya no hay sol se puede pasar un poco. Pues vamos a ver si... Porque cuando hace calor aquí hace calor. No sé sí, si sí, eso pero... hace que la gente se anime y, y venga para acá. A ver, a ver. Venga. Sí, bueno, aquí Jorge... Se está muy bien, aquí se está muy bien. <risa> venga. Nos despedimos de Jorge. ...que espérate Jorge... ...que salgas... ...mira, mira... ...ahí tenemos al cámara... ...ahí tenemos a nuestra cámara... eh. ...ahí tenemos a nuestra cámara... ...y a su madre que hemos estado hablando con ella... ...venga, luego... ...muy bien, Jorge... ...siempre está dispuesto a estar participando... ...a estar ayudando, a estar colaborando... ...a estar luchando... ...él no quiere que haya muros... ...él no quiere que haya muros... ...y... ...siempre está aquí... ...siempre que puede, porque evidentemente... ...¿sí?... ...mira aquí, te están saludando... ...te están mandando besicos... ...a Jorge, te están mandando corazones... ...porque yo lo estoy diciendo... Y, me, ...y nos están escuchando... ...nos están, nos están escuchando Jorge... ...y hoy, en este día... ...257, ha habido una... ...un acto de solidaridad... ...con Palestina, con Gaza... ...ni Murus aquí ni en Gaza... ...y si recuerdo bien... ...comentaron que el martes... ...que el próximo martes... ...habrá de nuevo otro acto... ...de solidaridad... ...y ahora sí que podéis presenciar... ¿eh? A, ...a diferencia de las noches... ...el mamotreto este terrible... ...que bueno, la perspectiva no hace... ...no hace honor a la realidad... ¿eh? ...la perspectiva... Parece que la gente es grande, porque bueno, la gente está aquí cerca y la pasarela está ya más lejos, pero haceros una idea. Haceros una idea ahora ...de, eh, bueno, el tamaño de la furgoneta de la policía, del furgón de policía para mira esta esta valla tendrá casi 2 metros o 2 metros Sí, posiblemente 2 metros. Esta valla tiene 2 metros, ¿eh? Ah, vale. Si ¿Quiere un fertilizador de esto? Venga. Pero, ¿Y ¿Vos se este puede decir Jorge? Jorge. Jorge. Ay, mira, cariño, ayuda, ayuda, ayuda, Luego me lo da, vale Jorge? Fijaos, esta valla tiene 2 metros de altura. Aquí tenemos la pasarela Aquí tenemos la pasarela Aquí tenemos esta pasarela Este mamotreto, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Insisto Mirar. Espera Jorge, vamos a hacer una cosa Ponte ahí ¿Vale? Y así vais a ver Mirar, ¿eh? Vamos a ver Mirad ...aquí tenemos... ...la pasarela... ¿Eh? ...ya decía que esa valla mide... ...dos metros... ...ahí tenemos a Jorge... ...para situarnos... ...la señal de tráfico que también nos puede ayudar... ...a, a, a tomar una cierta perspectiva... ...y luego la altura... ...ya nos perdemos a Jorge... Y la altura, para que os hagáis una idea, vendría a ser aproximadamente aquí enfrente, hay viviendas, está al tercer piso. En el tercer piso, que hay unas pancartas de no al muro, pues el tercer piso está a la altura de la pasarela. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Sí? La pasarela y uno, dos, tres pisos de altura de altura y aquí tenemos, fijaos la cantidad de escalones que hay que subir y todavía no se sabe si va a haber ascensor todavía no se sabe aquí debajo, debajo hay acequias aquí debajo está hueco aquí debajo está hueco y como no se ha podido crear unos cimientos abajo, ¿qué han hecho? Pues lo que han hecho es esto que vas a ver ahora. Esos son los cimientos, encima de una acequia, encima de una acequia, unos centímetros de hormigón, ahí... ...con esos pilares... ...y luego se supone que cubrirán todo de hormigón... ¿eh? ...pero esos son los cimientos... ¿eh? ...esos son los cimientos... ...para soportar una pasarela... ...y el paso de cientos de personas... ...porque justamente al otro lado de la pasarela acaba... ...cuando acaba hay un instituto... ...y a la hora de, de, de la entrada y la salida del instituto... ...por esta pasarela de aquí arriba... ...pasarán cientos de personas... De personas ¿eh? Esta es la realidad Esta es la realidad Y este es el motivo por la que la gente Lleva aquí 257 días Y una lucha que dura ya 30 años para que los trenes vayan Por abajo Los trenes vayan por abajo Y te recuerdo, pues si no lo sabes Te lo digo, que en el año 2006 En el boletín oficial de la región de Murcia Ya se publicó ...que el tren iba a ir por abajo... ...que esto iba a ser una gran avenida... ...un boulevard... ...y que iban a construir 1.400 casas... ...un hotel y un rascacielos... ...y a la gente se le decía... ...que iba a ser una zona muy bonita para vivir... ...que se iba a encarecer... ...que mejor comprar en ese momento... ...y ahora la gente... ...se encuentra que está pagando su hipoteca... ...su hipoteca... ...que le están poniendo un muro... Y que, y que para protestar pues le están trayendo la policía todos, todos los días todos los días tenemos la policía aquí en estas plaza del soterramiento en esta plaza del soterramiento fijaos aquí además, mira, ahora que está ahí también el niño está la policía, se puede ver ...se puede comprobar la magnitud de, de, de esta, de la altura de esta pasarela... ...para ir al otro lado del muro, para ir al otro lado del muro... ...hay que recordar que más adelante hay un paso a nivel... ...que ya está cerrado, hace unos días cerraron un paso a nivel... ...es decir, la gente está desde hace unos días, desde el 22 de mayo... ...más encerrada, quieren dejar, bueno van cerrando poco a poco... ...ya hay muro construido desde la estación de tren... ...que está en aquel lugar... ...ahí, donde ese puntito de arriba del cielo... ...Venus, pues abajo... ...está la estación de, de tren... ...y hasta este borde de la vía ya hay muro... ...y luego hay muro... ...también construido, bastante muro... ...en los otros lados... ...pues van poco a poco para llegar un día... ...y cerrar esta plaza... ...este cruce de calles... ...y dejar todos estos barrios... ...a toda esta gente encerrada, aislada encerrada y aislada aquí a esta plaza se viene con la familia y también se viene por supuesto con, con los animales de compañía Sí, sí, es una, es una vergüenza, esto es, una, esto, es indignante, esto es indignante, que la gente tenga que estar en la calle 257 días, más de 8 meses seguidos, más de 8 meses, si no llega a ser por la gente ya habría muro, ya estarían encerrados, Ten, incluso, es más, resulta que hay operarios que reclaman y que se quejan que llevan más de 2 meses sin cobrar, las obras incluso... Parece ser que estuvieron paradas un tiempo porque los operarios no estaban cobrando. Es decir, están partiendo la ciudad incluso sin pagar a la gente que, que la están obligando a partirla. ¿Sí? Y vamos a ver. Dani, ¿me puede guardar esto en la mochila? Sí. Pues, el... Sí, no, sin problemas. Entonces, es, es indignante, pero además de la forma tan, tan lamentable con la que están haciendo. Es decir, no pagan, no pagan, según los propios operarios, a la gente para que parta la ciudad, para que parta la ciudad. Bueno, aquí tenemos hoy a un grupo de los viaquingos, parte de estos vikingos tocando. Luis, Juanvi, Concha. Luis? Sí, sí. Y tenemos a Concha, y tenemos a Luis. Y aquí tenemos a Juan B. 257 días seguidos de protestas contra el muro. Pues así hoy con este, con el acto de que ha habido también hoy de solidaridad con Palestina, la gente pese al fútbol, pese a todo, la gente sigue viniendo a las vías. Yo insisto, una vez son decenas de personas, otra vez centenares, otra vez en miles, otra vez en decenas de miles. Compaginar unas protestas diarias con tu vida personal, social, familiar, particular y sobre todo tu propia salud mental no es fácil, no es fácil y la gente está <ríe> cuidándose también lo que puede normalmente los sábados suele haber menos afluencia de gente eh, pero aún así, aún así, siempre hay, es impresionante, siempre hay es impresionante, la gente no se rinde la gente no se rinde siempre hay, los corruptos siempre tienen la esperanza de que la gente se canse de que la gente en internet también deje de compartir deje de difundir piensen, va, si ya, ya lo he hecho ¿para qué voy a compartir de nuevo? o si ya lo he hecho muchos días ¿para qué voy a compartir de nuevo? ¿no? y tienen la esperanza de que esto pues pase al ostracismo social tienen esa esperanza ¿no? y cuando hay un partido de fútbol tan ...relevante como el de hoy, pues pues también... ...por eso es motivo más que nunca para decirle... ...pues mira, tu gozo en un pozo... ...porque nosotros vamos a seguir retransmitiendo... ...vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir difundiendo... ...la gente va a seguir viniendo a esta plaza del soterramiento... ...y esto no se va a silenciar, no se va a silenciar... ...además hoy viviendo momentos bonitos, ...porque viene pues la gente más pequeñica de la casa puesto que mañana no hay clase. Y los sábados pues suelen ser también los viernes, pasa que los viernes hay muchas veces hay manifestación y los y entonces claro, pues para los niños y para las niñas pues es más paliza, ¿no? tener que ir, aunque muchas veces han ido, muchas veces han ido y, y los sábados pues sí que suelen venir más. Mira, hoy tenemos aquí que ya también hacía un ...tiempo que no la veíamos, tenemos a Paula, a Guillermo, Silvia... ...buena Silvia, Guillermo, Paula, hacía ya tiempo que no te veía por aquí, Paula... ...eh, mírala, qué maja ella, y ella también... ...sí, pero ella le, le da... <risa> ...paula, vamos a ver, espérate... ...vamos a ponernos aquí con Paulica... ...sí, ayuda Jorge, aquí está con Paulica... ...venga, toma, sujeta eso... Ahí, sujeta eso ahí... Jorge. A ver, ...yo así aprovecho... Ay, Paula, yo así aprovecho y descanso... ...estoy cansado Paula, ¿tú estás cansada? ¿no estás cansada? Tiene fuerza, ¿eh? Vamos a ver, dile a la gente ¿Tú quieres muro? No, no tú no quieres muro, ¿verdad? Canta del muro no. ¿Cómo lo canta? Paula, lógicamente Canta cuando quiere Paula que no quiere muro? ¿No lo canta? Pasa nada, Paula Aquí unas veces cantamos, otras veces no Yo aprovecho yo aprovecho y descanso un poquito. Paula viene Jorge, atento a que, no, a que nos saques sí, eh, Paula viene de Algezares ¿Sí? Paula viene de Algezares Con sus padres, con Silvia Y con Guillermo Y llevan viniendo, si no desde el primer día Casi, ¿no? ¿Silvia? ¿Desde octubre por lo menos? ¿Verdad? ¿Desde septiembre? Esto comenzó, esto comenzó el 12 de septiembre, aunque siete días antes ya había una acampada. Así que, oye, que son ocho meses, ¿no? Ocho meses. Y ella tiene, ¿cuántos? ¿Tres años? Tres años. Tres, años. tres ocho, años o sea, ocho meses. En tres años es casi un tercio de su vida. Exactamente. Venía en silleta. Venía en silleta y. Pero ella sigue tan risueña, como siempre, tan pispireta. Y toda la noche llorando porque no, no podemos venir, porque como estamos, estamos bajando y salimos algo tarde, y no puedo bajarla. Comenta aquí Guillermo, su padre, nos comenta que cuando no viene se pone... Se pone a llorar. Se pone a llorar, se pone a llorar ¿eh? Ella quiere estar ahí. Y como es protagonista de esta revuelta de la huerta, pues tiene que salir. Y la tenéis que ver ahí también. ¿Eh? <risa> Pero cántale, cántale. Caga lo que quiera. Caga lo que quiera. Toma. Las de cantar. ¿No, ¿No quieres cantar nada? ¿Canta tu Silvia? ¿No? Silvia, canta tú. Ya, cantamos. Una, dos y tres. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. ...que no... ...¿cuál sí. le quieres cantar? Manos ...¿cuál? ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ...no Cándalo. tú sola... ...no, cantala tú... ...no tú... ...tienes que cantar tú también... Venga ...y decirle a todo el mundo... ...tenéis que venir todos... ...díselo... ...que venga todo el mundo... ...dile que venga todo el mundo... ...que ya hace buen tiempo... ...que se vengan con los bocadillos aquí a cenar con nosotros... díselo... No, no, no, no. <risa> ¿Qué más le dices? Que te ya el micrófono tú. Venga, Coméntale ¿qué la más? ¿Qué, ¿Qué más? Que te ya el micrófono. A ver, tú? venga. ¿Qué le decimos a la gente? Que tiene que venir aquí todo el mundo, que ya hace buen tiempo, que ya no hace frío. Que se tengan los bocatas y las cervecitas y aquí a cenar juntos y a cantar y a bailar. ¿A que sí? ¿A que tienen que venir a cantar y a bailar? ¡Sí! ¡Claro! ¡Que venga a todo el mundo! Sí. <risa> Dile que aquí lo pasamos muy bien. ¡A ver si. Sí? Sí. ¡Claro! <risa> Dile, venga y animarse! ¡Venga y animarse aquí todo el mundo! ¿Va a cantar Gómez? ¿No? Ya está. Hoy no, hoy no tienes más ganas claro de cantar. Que no, pero, oye, Silvia, vienes, vienes de Algezares, ¿Sí? Está un poquito lejos, ¿eh? Y venís un montón de veces. Sí. Eh, a ver, para que, para que se nos escuche. ¿Tú has notado diferencia alguna en la gente de Algezares de siete, ocho meses atrás aquí, después de tantos días? Viene no, no aquí a nada. No, ...no se molestan, no vienen... ...pero allí se oye algo, claro, la gente... Se oye, ...se oye, se rumorea... ...toda Murcia está informada de lo que está pasando... ...pero aquí siempre venimos los de siempre... Pero, ...y ahora con el con el corte del paso a nivel de la senda de los Locarres... ...se no, ha notado claro. algo allí... ...nada, que va tampoco, nada, nada, nada... ...la gente no se ha conformado... ...han cortado el paso a nivel, la gente se ha conformado... ...pues ya está, pues el paso a nivel es cortado... No, no, ...no se molestan, les da igual... Digamos que la gente se va resignando, porque los cambios se van produciendo poco a poco y se van resignando. Sí, sí, totalmente, vamos, totalmente. La gente se ha resignado totalmente, no es que no, no se molesta, nada, no, nada, nada parece que no va con ellos, o sea que vamos. ¿Puede ser también que haya gente que, que considere, que como hay otra gente que lucha, que no es necesario que, que ellos vengan? Pues seguramente que lo consideren, si ya viniendo el resto por ellos, pues ya está. Bueno, aquí, mira, estáis siendo un ejemplo para, para vuestra hija, ¿eh? estáis siendo un ejemplo para vuestra hija, y haya muro o no haya muro, se educa con el ejemplo y la educación que estáis dando aquí, y luego además también la educación que estáis dando a toda la gente que os está viendo, tanto lo que os estamos viendo aquí todos los días, que yo me acuerdo que ya me impresionaba cuando ibais con el carrico para, por las marchas por el centro de la, de la, de, de la ciudad. Ha crecido Paula, venía, claro, Paula venía en su carro y ya se ha hecho mayor, ella ya vamos, vamos, ya se ha hecho aquí mayor. Creo que a su edad cada mes cuenta. Claro, claro que sí, y aquí nada, y ella desde el primer momento aquí súper bien con la gente, súper animada, bailando, cantando, vamos, genial. Aquí ella ha hecho un montón de amigas y de amigos, o sea que ella aquí está encantada, ella, ella nada más que quiere venir, está encantada, es verdad. La mayoría de noches que salimos tarde de trabajar, que no podemos venir, que venimos, en cuanto podemos, venimos. Ella está todas las noches, venga, vamos, vamos, ella dice la fiesta del pito, como antes era todo, todo el mundo con pito. <risa> ahora ya no, ahora ya, antes salíamos todos con cacharro a dar follón por ahí, ahora ya poco, poco, pero bueno. Ella, esto se ha quedado la fiesta del pito y la fiesta del pito. Ya lo llamo la fiesta del pito. La fiesta del pito. <risa> y ella pues nada, genial, ¿eh? ella se lo pasa estupendamente, le gusta venir y vamos, súper bien. Muy bien, pues ella haciéndose mayor aquí en las vías, eh. creciendo en las vías. Y, y oye, ¿por, por, por, ¿por qué lleva hoy ya por curiosidad? porque lleva hoy un, la, pintada, la Porque venimos de un cumpleaños. <risa> venimos de un cumpleaños que hemos llegado hace poquito y dice: "Vamos a la fiesta". El pito, y digo: "Venga, vamos un rato a la fiesta". Y lleva los ojos pintados. Sí, claro gracias Silvia. a ¿eh? eso? ¿Eso qué es? Porque es que está chulo. Gracias Venga, por gracias mi... Silvia. ¿Qué dices? Que gracias por mi madre porque me ha dejado traer, tra, traerme contigo aquí a Balbato. Enseguida nos vamos, pero todavía me deja mi madre. Muy bien, pues ahí que queda dicho tu, tu gracias, ¿eh? tu agradecimiento. Jorge, que quería agradecer a su madre Que le ha dejado estar acompañándome Y, y lo quería decir, ¿eh? aquí que, que, que quedara claro, fijaos Qué bajo, Jorge, ¿eh? qué majo Dime, Jorge Pues nosotros nos vamos bien tarde, ¿eh? Nosotros aquí nos vamos Somos los últimos que nos vamos Los últimos Normalmente somos los últimos que nos vamos Ah, no sí, sí, vale. ¿Quieres ¿Eh? que sobre.? Sí, que lo explique, sí, claro que sí. A ver, ahora. Bueno, pues, pues esto es la vida en directo. Mariana, Mariana. Buenas noches. Bueno, no os he saludado esta noche, creo, ¿eh? Loli. Tancex. ¿Tancex? ¿Sí? ¿Se pronuncia así? Adrián, Sebastián, José Antonio, José Luis, Aurora. Bueno, estamos, si no lo sabéis, estamos en directo en YouTube. Estamos también en Facebook. Y estamos en Periscope, que también se puede ver en Twitter. En directo, en esos tres lugares, eh, en directo. Yo en este momento estoy leyendo los comentarios de, de Twitter, de de, perdón, de Periscope aquí veo aplauso guapa Paula los mensajes que antes comentaba también el terremoto que estaba diciendo que ha habido en Murcia lo estaba comentando Nuria y bueno y muchísima gente que insisto se conecta en Facebook es impresionante porque tened en cuenta que al final la gente somos los medios ¿eh? y nos quieren callados, nos quieren silenciados y lo que estamos haciendo es hacer esto visible pero no gracias a una persona sino gracias a todas las personas porque esto hay que retransmitirlo pero luego hay que difundirlo, hay que compartirlo y yo insisto que cada gesto cuenta y cuenta muchísimo tener en, cu tener en cuenta, mirar, tener en cuenta que en... En esta sociedad capitalista, si uno quisiera tener visibilidad, pues lo puede tener relativamente fácil. Ante, antepone. ¿Te marchas ya, Jorge? Venga, hasta luego. Gracias. Marcha Jorge, por ahí. Por ahí lo tenemos. ¿Dónde está Jorge? Ahí está, se nos marcha. ¿Qué has dicho? A ver. A ver ¿qué? Que mejor de mi vida. Muy bien, Jorge. ...ahí está... ...el mejor día de su vida... ...que ha estado aquí retransmitiendo... ...y entrevistando... ...es que a ver... ...él ha estado de cámara... ...mientras estaba hablando su madre... ...claro... ...entonces... ...claro... ...tú imagínate... ...ahí con seis años ya... ...haciendo de cámara... ...para que tu madre... Eh, ...esté siendo entrevistada... ...y luego además... ...él también... ...ha tenido un momento con sus palabras... Ha sido, claro, ha sido muy bonito, muy muy bonito. Por supuesto que sí, aquí es importantísimo que, que, el, que nos empapemos de la sensatez, de la ternura, de de las ganas de vivir que tiene que tiene la gente más pequeña, ¿no? Es A ver. A ver, Joaquín, coméntanos esto que es eh, Aquí una idea que se me ocurrió. Espera, un momento. Vamos a compartir, vamos a compartir este momento esta iniciativa de Joaquín. Bueno, la cuestión es que viendo una publicación aquí del compañero Cecilio, que por cierto son acertadas, 100% siempre, me, me encantan, eh, vi una, digamos, un escrito que hizo él y, y me, me llegó me llegó a... ...alarma, entonces dije, con esto hay que hacer algo... ...esto no se puede quedar ahí solo en, en Facebook... ...y se me ocurrió, digamos, para fomentar la lectura... ...que creo que es lo que más, de las cosas que más daño... ...le pueden hacer a los gobernantes estos inectos que tenemos... ...es que el pueblo lea, pues para fomentar la lectura... ...es hacer un marca páginas para que Cecilio lo, lo vaya repartiendo... a ...a los ciudadanos, a los vecinos, a los compañeros... ...y que la gente pues ya que de por sí... ...la gente de aquí de las vías me consta de que leen bastante... ...pues pues que le, le inciten a, a leer más ¿no?... ...al tener un marcapágina con con un texto tan tan bonito y tan claro... ...entonces si os parece bien lo, lo leo... Y, ...y ya bueno y ya es el que vaya, vaya compartiéndolo... ...dice con nuestras lágrimas regaremos nuestra huerta... ...y al, al pisotear nuestra dignidad... ...están sembrando a la profundidad necesaria... ...para que crezca y dé más dignidad como fruto... ...con toda la mierda que nos echen... ...encima abonaremos nuestra huerta... ...y la dignidad se reproducirá... ...como jamás habían imaginado... ...por tu Murcia... ...mi Murcia, nuestra Murcia... ...Murcia defiende Murcia... Nada. ...murcia libre de muro. ...Murcia no se parte, se comparte... Vamos a mostrarlo. Sí, vale, un hecho él, bueno, ¿eh, tu padre. Sí. No soy soy un genio tu familia, Dani. Eh, eh, un beso. familia? el Ahí tenemos marcapáginas. que ha creado Joaquín. ...y que yo con una publicación que yo no sabía ni que la tenía puesta... ...o sea, no, no la recuerdo... ...sé que son frases que ocasionalmente digo en las retransmisiones... ...pero no recordaba yo que esto lo hubiera publicado... ...realmente... ...publicado, publicado está... ...y luego bueno, una, un, un pequeño detalle que casi sin importancia... ...a mí me gusta aprovechar el papel al 100% porque... ...lo de, no sé, para el tema de, de que quede papel en blanco... ...a veces sí que es bello y tal, pero... ...pero me gusta aprovecharlo... ...entonces por la parte de atrás... Eh, ...he puesto un... un ...digamos todas... ...para que la gente que no conozca... ...aunque creo que todo el mundo ya conoce a Cecilio... ...en las redes que puede... puede contactar con él... ...y poder volver a ver... ...todas sus retransmisiones... ...o hasta incluso verlas en directo... ...entonces pues aquí las tenemos... Por ...aquí están diciendo que dónde se puede conseguir... ...Loli dice que qué chulo... ...bueno pues a ver, en las vías se puede conseguir seguro... ...y luego pues quien lo quiera conseguir... ...que nos lo diga por Facebook, Twitter... ...y que bueno de alguna manera lo haremos llegar ¿eh?... ...aquí fijaos lo que, la iniciativa que... ...que tiene aquí la gente ¿no?... ...palabras que, que podían ser efímeras... ...dice Mariana, Mariana que si recuerdo bien es... ...del barrio de Santa María de Gracia... ...Mariana dice eres genial Joaquín... ...se está diciendo... Ya, ...el ranero, el ranero... ...y aquí lo tenemos... ...bueno, para que lo podáis leer... ...con nuestras lágrimas regaremos nuestra huerta... ...y al pisotear nuestra dignidad... ...están sembrándola a la profundidad necesaria... ...para que crezca y dé más dignidad como fruto... ...con toda la mierda que nos echen encima... ...abonaremos nuestra huerta... Y la dignidad se reproducirá como jamás habrían imaginado. Puerto Murcia, mi Murcia, nuestra Murcia. Murcia defiende Murcia. Murcia libre de muros ya. Murcia no se parte, se comparte. Precioso de esto, preciosa iniciativa, comenta Loli. Cuando vaya, compraré unos cuantos para regalarlo, dice. Pues oye, pues, se podía... ...vender y ponerlo también para la caja de resistencia, ¿no? Eso, eso ya lo, algo? lo que tú prefieras, yo mi, mi intención era regalártelo a ti... ...para que tú fuese repartiéndolo o ya... Pues ...pero bueno, si, si eh, se da la voluntad pues para la caja de resistencia... No, ...no vendría mal porque de hecho por desgracia vamos a tener que hacer uso de ella... ...me temo, vamos, y de hecho se está haciendo. Muy bien Joaquín, pues nada, pues luego yo también me puedo quedar con unos cuantos y... Ah, mira, están aquí el paquete. Mira, aquí tenemos, para quien nos quiera conseguir, que lo vaya pidiendo. Y vamos a ver de qué manera los podemos conseguir. En las vías seguro... ...en San Andrés también, y dice Dani que ya se han... ...repartido bastantes paquetes... ...y bueno, aquí es precioso esto, ¿eh? es precioso... ...es precioso y, y además la iniciativa de que... ...sea un marca páginas... ...para fomentar la lectura... ...pues me parece que es un buen mensaje, ¿no?... ...es un buen mensaje... ...tanto para la gente que lucha, como para los corruptos, ¿no? Dice, mira, el pueblo el pueblo quiere cultura para el pueblo el pueblo quiere educación para el pueblo y eso, pues a ti no te va a gustar pero y bueno, y ahora mirar, tenemos aquí a Miguel Miguel, acércate un momento Miguel, ah, espera, vamos a quitar luces para que no se encandine Miguel ¿Mejor? Sí. ...vale... ...Miguel ha publicado un vídeo en Youtube... ...que también creo que he tuiteado el vídeo... ...y en unos días si él quiere... ...vamos a hacer un vídeo con calma también... ...una entrevista, si él considera... ...que me parece muy importante la iniciativa... ...encender su cámara... ...y hablarle a la Consejería de Educación en Murcia... ...porque él está teniendo una lucha particular... Y bueno, es que con Miguel también se han equivocado. Miguel es, uno, es un luchador nato, como si fuera murciano. Es un canario, pero de la parte es un canario pero de la parte de Murcia de Canarias, ¿sabes? allí también pues, hay una parte murciana. Y él, cuéntanos, Miguel, brevemente, porque un día vamos a, ya te digo, a dedicarle, si tú quieres, un, sí. una buena entrevista. ¿Qué te está llevando a cabo esta lucha...? ¿Por qué? Pues nada, eh, la Consejería de Educación de Murcia, pues... A, eh, bueno, yo tengo un niño autista ...de, de que va a pasar primero de primaria y la Consejería de Educación, pues no abre aulas abiertas públicas y el, el, la única plaza que me dan es en Beniaján. Es decir, me obligan a irme hasta Beniaján todos los días que irte en transporte público a Beniaján desde San Pío, Santiago el Mayor, desde los barrios del sur, es una auténtica odisea, una auténtica odisea. Eh, y nada, pues yo estoy en esa lucha para que abran una aula pública en, en algún barrio de los, del sur de Murcia, porque en, una ciudad de cuatro, en, en un municipio de 450.000 habitantes, donde en el sur viven la mitad o más de esos 450.000 habitantes y que solo hayan tres aulas abiertas, para para, 250, para 200 y pico mil personas, pues bueno, es más que, que un atropello por parte de la Consejería de Educación. Pero bueno, es lo que hay y le toca luchar y es una lucha más. Eh, Miguel, explica para las personas que no conozcan el concepto de aula abierta, ¿Mm? ¿en qué consiste un aula una aula abierta? Bueno, pues una aula abierta es... Eh, eh, un, un aula que se abra en determinados centros para los niños con necesidades educativas especiales, vamos lo que es el sistema educativo hay tres modalidades uno es en un centro normal donde resube, recibes tus ayudas tus AL TP eh, todas la, las ayudas que recibes ¿no? logopeda y todas estas cosas entonces de, dependiendo de la discapacidad del niño, del, ¿no? del problema que tenga pues si su si es más elevada, pues entonces ya necesita aula abierta. Y si todavía es mucho más elevada, pues entonces ya es un colegio eh, específico. El mío está en necesidades de aula abierta. un aula abierta es en un colegio, tiene un máximo de siete alumnos y eh, donde los niños van, están un tiempo en ese aula y un tiempo en, en su aula normal, en su aula ordinaria. Entonces es una cosa de integración, donde los niños, pues... Van, ...en determinadas asignaturas, determinadas horas lectivas... ...pues lo hacen en el aula abierta... ...y las otras en su... ...en su aula normal. Es decir, que ellos estarían... ...escolarizados igualmente en un, en un centro... ...en un centro... Eh, ...en este caso público... ...que es lo que tú estás pidiendo... ...en el cual pues se normaliza... ...que cada persona tiene capacidades... ...cada persona tiene discapacidades... ...y que se le centra... Eh, se focaliza sobre las capacidades y discapacidades que tienen cada una claro, de las personas de... con tal de que todas puedan tener una misma oportunidad de... claro, en la vida. ¿no? De, de hecho, en España la ley dice actualmente que todos los colegios de España tienen que ser de integración. Todos. En sí, todos los colegios tienen que ser de integración. En todos los colegios se acepta todo tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás en, en infantil y vas creciendo, pues ya te hacen un dictamen de cuando vas a pasar a primaria. De qué sería lo, lo conveniente y lo mejor para el niño Pero todos los colegios de España son de integración Todos Aquí, pues, eh, pues bueno eh, Aquí los hay, es verdad que, que hay muchas aulas abiertas Pero claro, el disparate está en que en el nivel En la cantidad de aulas abiertas que hay en colegios concertados Y en colegios públicos De hecho, en todo el sur de Murcia Solamente hay tres aulas abiertas Los Garres, el Palmar y la Escuela Equipo ...se acabó... ...y para que la gente que no sea de aquí... ...se haga una idea... ...desde... ...donde vives tú... ...vive tu hijo... ...a donde está el colegio... ...que te han mandado... ...nueve hace... kilómetros... ...yo tendría que coger dos autobuses... ...y caminar... Eh, ...medio kilómetro... ...para ir al colegio... ...y encima tendría que ir bastante temprano... ...porque luego te, te, hay que ir a trabajar... ...claro... ...no puedo ir a las nueve... ...como todos los padres del mundo... ...e irme a trabajar... Eh, ...tendría que apuntarlo en el, en el aula canguro... ...aula matinal o como lo quieran llamar... si sí lo aceptan porque encima hay aulas matinales... ...que no aceptan a los niños discapacitados... ...que esas otra, que no sé yo la integración... ...y la igualdad aquí eh, a, a, en donde se mira... ...pero bueno, lo tendría que meter en el aula abierta... ...en el, perdón, en el aula canguro... ...a las 8 de la mañana para yo poder irme a trabajar... ...tanto yo como la madre... ...para poder irnos a trabajar... ...y claro, y es un disparate total... ...porque luego hay que volver... ...entonces, tú lo que le estás pidiendo qué es pues que abran aulas abiertas en colegios públicos en el sur de Murcia una cosa normal y corriente no tan fácil como eso, eso. aulas abiertas en colegios públicos en, en el, el sur, sur de, de Murcia. Murcia que no las pongan todas arriba de hecho solo en la ciudad de Murcia hay cuatro tres en Ronda Norte y una en Vista Bella no hay más en la ciudad de Murcia todos los demás son colegios concertados bueno pues esto lo ha comenzado Miguel y las mejoras sociales Alguien debe comenzarlas. Entonces, Miguel sabe que cuenta con el apoyo de mucha gente y cuenta con el apoyo, bueno, pues, él mismo tiene su... Sabe, él sabe que la gente, somos los medios, él se ha grabado, lo ha subido a YouTube, está ahí para que tú lo compartas. Aquí, pues, evidentemente, pues, también la difusión que tenga. Hoy, un medio local, la cadena SER, puede ser, ¿sí? ¿Sí? La cadena SER también se ha hecho, se ha hecho eco de... de de, ...de la iniciativa y de la, y de la lucha de Miguel... Y, ...y esto pues va a tener evidentemente muchísima repercusión... ...porque Miguel es un, es, es un luchador nato... ...es un luchador nato y... y bueno, es que... Mmm, ...si lucha ya por muchísimas causas... ...por tu hijo... ...claro, por mi hijo doy la vida... ¿eh? <risa> bueno Miguel... ...pues yo por mi parte te lo agradezco porque... ...al final... ...los beneficios que tiene la lucha... ...por... ...un colectivo al final acabamos disfrutando de todas las personas... ...claro... ...entonces... Eh, ...el cómo tú estás canalizando toda esa rabia, esa indignación... ...cómo te pueden variar yendo a un, a un sitio, a otro... ...cómo procuran, de que de una manera u otra la gente se canse... ...administrativamente de ir a un lugar, ir a otro... ...y tú tienes una paciencia... ...si la Consejería de Educación ve esto... ...en serio, hablas con Miguel rápido... ...porque tiene una paciencia... Vamos, tiene paciencia, le, le voy a preguntar a la gente de Adif, de aquí, le voy a preguntar la paciencia que tiene Miguel, yo, o, o, os van a decir que tiene mucha, yo creo que si le preguntáis aquí a la gente de seguridad de Adif, le digo a la consejería de educación, os van a decir, eh, a, a atenderle sí. porque este hombre es, es muy insistente, es persistente, es luchador, es constante y tiene muchísima paciencia, eh, además es su hijo, entonces... Eh, ...es conveniente, es conveniente... Eh, ...se acerca septiembre... ...cuanto antes... ...yo insisto, o sea... ...me parece que lo más legítimo... ...lo más ético... ...y conociendo a Miguel... ...que es que... O sea, ...lo vas a ver, antes o después... ...entonces verlo ahora... ...mejor temperatura, mejor para él... ...menos agobio... ...menos difusión lamentable... ...en los medios de que hable más de la consejería... ...no, al contrario, voy decir... ...mira, pues gracias... ...a esta propuesta de este ciudadano... ...la consejería se ha hecho eco... y ...hemos llevado a cabo esta iniciativa... ...para que los colegios del sur... ...tengan aulas abiertas... ...y sería genial Y desde aquí, oye... O, o ...también lo mostraríamos... ...y diríamos, oye, enhorabuena... ...a la Consejería de Educación... O sea, ...no tenemos ningún problema en felicitar... ...a la gente, nos da igual quién gobierne... ...el caso es que... ...y miro para allá porque ahí está el Ayuntamiento... ¿eh? ...nos da igual quién gobierne... ...el caso es que representen... La cosa correctamente. ...y representen a la gente... ...entonces yo desde aquí... insisto. mi agradecimiento a Miguel... ...y a la consejería, que conociendo a Miguel... ...lo persistente que es y lo luchador que es... ...cuanto antes... ...seguro que tenéis manera de contactar con él... ...porque él la habrá contactado con, con vosotros... ...en numerosas ocasiones... ...y seguro que lo podéis localizar fácilmente... ...y podéis decirle, oye mira... ...mañana mismo vente para acá y... Eh, ...difícil, o sea... ...que él no vaya, sí, sí de hecho, difícil... ...de hecho el miércoles tengo una reunión con... Yo, yo, pedí, ...yo pedí la reunión, la pedí yo... ...y me la han dado para el miércoles... ...para el miércoles... Pues, oye, pues ya nos contarás si es el miércoles, miércoles, si tiene que ser antes, cuando sea. pero sí. Y si es breve, es decir, que se resuelva, que sea una reunión resolutiva, yo lo, os lo recomiendo, que sea una reunión resolutiva, porque Miguel además o sea, tiene el apoyo de muchísima gente, que no lo podéis llegar a imaginar. O sea, tiene el apoyo de muchísima gente porque es un ejemplo de lucha, tú lo ves aquí con su hijo, y, y, y lo ves la lección que da continuamente con su hijo ¿eh? continuamente de ternura de cariño de integración entonces es un ejemplo y por tanto va a tener el, el apoyo de, de, de muchísima gente de, de la que viene a las vías pero hay muchísima más entonces mmm, cuanto antes cuanto antes prestarle atención y desde aquí vamos lo digo honestamente que, que que sería bien para, para, para todo, Miguel. Para un. Vale. Venga, Miguel. Hasta luego. Pues. A ver. Vente, vente, sí, vente. Con este fondo, hombre. Ven aquí un segundito. Ven aquí. Ven aquí un segundito. Si no va la cámara, la cámara hacia ti. Sí, no. Ven. A ver, mira, es que hay que quitarse, aquí en Murcia eh, estamos diciendo últimamente que, que hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Un poquito más, porque si nos quitamos todas nos volvemos políticos de éxito. Solamente, preguntar que... solamente preguntarte desde un punto de vista, si quieres no sale, te pregunto y no sale, lo que tú quieres, pero te pregunto. Te pregunto pero no sales a la cámara, que te lo digo honestamente. Mira. Sale, mira, está saliendo mi hermano, está saliendo mi hermano, que a, mira, mi, a mi hermano no le importa salir, es un tío que, que le encanta, mira, ahí lo tiene, y está aquí, ¿cómo te llamas? Alicia. ¿Alicia? Alicia, ¿de dónde eres? De Venezuela. De Venezuela, ¿qué haces por aquí estos días? Vengo de paseo, de vacaciones. Ajá, de vacaciones. Y te has encontrado con, con, con esto que has visto por aquí, que... Unas escaleras, ¿no? Unas pasarelas que está separando una ciudad. ¿Y a ti qué te parece? ¿Tú esperabas que cuando vienes esa de vacaciones a España, Murcia, te encontrases que están partiendo la ciudad con un muro? No, no. Me lo imaginaba diferente, ¿no? ¿No te imaginabas que en España, pues oye, se separan las ciudades así porque sí, que la gente lleva ocho meses de protestas diarias todos los días en la calle? no No. No. Ocho meses aquí todos los días. Mm, no, no, me imaginaba que escuchaban las personas, ¿no? que tomaban en cuenta las personas, que veían por qué y las ayudaban para que esto no pasara. Pues la realidad, la estás viendo, la realidad es 257 noches seguidas, toda la noche. Mira, el día de Nochebuena aquí se ofició una misa. Eh, ...de gallo que aquí vino gente católica, no católica, atea, todos, aquí estamos en familia... la día de Nochebuena, ahí celebrando las campanadas... ...el Día de, de Reyes, aquí es tradición comer un roscón, la gente... O sea, ...no se perdona, sábado, domingo, festivo, todos los puñeteros días, todos los días. No los escuchan? ¿Y por qué no los escuchan? Pues mira, esa sensatez que tú, que vienes desde fuera, lo, lo dices con tanta claridad, es lo que aquí... ...no comprendemos por qué no... ...aquí viene gente de fuera... ...de todas las edades... ...y nos dice... ...y por qué no se escucha... ...nos preguntan eso... No, ...no tenemos respuesta. ¿Será que hay otros intereses debe ser? Sí... ...puede ser... ...que hayan otros intereses ocultos... ...y que no nos no quieran decir... ...exactamente... ...pues... ...tú tienes pensado venir a Murcia... ...en otra ocasión... ...sí... Pues vamos a ver. Aquí vamos a seguir luchando para que no haya haya muro y esperemos que a la próxima vez que venga no haya muro. Que parece que la situación está allí, yo que sé, o que no la pintan lo que lo, lo, lo que estábamos hablando en los medios de comunicación que te pintan Venezuela como que aquello es no lo sé. Y llegas aquí a Murcia y te ves la policía, te ves la situación policial, cómo está y tal, y no te ha impresionado ver así sí. tanta policía y tal. ¿Hay en Venezuela es normal que haya también tanta policía o algo? O... Lo que pasa es que se supone que en mi país no nos escuchan. Y en este país deberían de escuchar y no estar tanto policía. Hay, pa hay policías cuando hay protesta de algo que la gente no tiene la razón supuestamente ellos, pero no tantos días así. En cambio, aquí que todo el mundo se ha unido y no hay ninguna respuesta. ¿no? Fíjate que aquí en España nos ponen que la situación que no tenemos que seguir es la de Venezuela. Yo ya llega aquí, la paradoja es que lo que está pasando aquí es peor que lo de Venezuela. Sí, sí. O sea, al menos en estos 20, eh, 30 metros cuadrados. En estos metros que estamos aquí. Sí. O sea, es flipante, me estoy quedando flipado, de verdad. Me estoy quedando pues, de verdad flipado. Aquí la cara de, de, la cara de Pablo, porque pues estamos enfocando aquí para eh, respetar la intimidad de Alicia que le da vergonzosilla ¿eh? que no hay problema ¿eh? sí sí y claro aquí ya es que llevamos ya tantísimos días el primer día igual yo, yo yo pasé semanas sin salir en la cámara ya de un momento ya me decían que, te, que, que, que me querían ver y ya me di la vuelta y pero la cara de Pablo se sorprende de ver la perspectiva la perspectiva de, de una persona que viene de fuera ...y que viene además de un, de un país tan criminalizado aquí en España... ...tan maltratado, ¿eh? porque además aquí lo, Venezuela lo utiliza... ...como cortina de humo, o sea, realmente quien lo usa... Eh, ...cuando se le da difusión a Venezuela no se usa tanto... ...por preocupación por la gente, porque si no también se hablaría de, de Honduras... ...se hablaría de El Salvador, Las Maras, allí eh, es, es una cosa terrible... Y entonces nada más que es cuando interesa echar porquería sobre un partido político, cuando interesa tapar corrupción, entonces se habla de Venezuela, ¿no? Y luego ya se olvida. Entonces que vengan personas de otros países, en este caso el tuyo, y que te sorprendas, ¿no? De, de, bueno, de, de que como en, en unos metros están construyendo un muro. De esa imagen que estás viendo ahí, ¿no? De dos furgones de policía, de dos furgones de, de policía... ...al lado de una pasarela para, para cruzar un muro... ...y claro, Pablo te está te está viendo... ...y se queda, y te está escuchando... ...y se queda con una cara de sorprendido... ...y viene bien estos baños de realidad... ...porque a veces aquí también nos acabamos... ...viviendo en una burbuja Pablo... ...normalizamos la presencia policial ...de alguna manera, llega un momento que no... ...que si hay menos, menos policías pensamos... Oh, ...mira, es un día mejor... ...pero mmm, que venga gente de fuera... ...y que nos ponga en nuestro sitio... ...me parece... Son delincuentes y realmente no son delincuentes, están reclamando un derecho, ¿no? ¿no? Qué pena que Alicia no quiera mostrar la cara, porque nos está poniendo una cara como diciendo a ver, lo que digo tiene sentido, aunque parezca que no, pero tiene sentido, nos lo está diciendo así, ¿sabes? Con una cara de encogiendo los hombros, pero esto es así, ¿no? O, o, o España es diferente, ¿cómo va eso? Pues sí, Alicia. Vamos a ver. Venga. No, verla, pues. Venga. Eh, bueno, Alicia, eh, Pablo, sujétame un momento esto, el micrófono. Jesúsico, mira aquí. Mira, te vamos de paso que estás por aquí, Alicia. Te voy a dar un recuerdo de una persona. Jesús, que eres los medios. Agarra, estupendo. Jesús a la cámara. Mira, un vecino. A, con, unas foto, con unas unos textos míos que se ve que yo lo voy, lo voy diciendo en Perisco pero que también lo puse en, en Facebook y, y no me acordaba mira un regalo para mira como viene, viene acompañada ¿no? para los dos son frases que un vecino Joaquín ha sacado de un, se ve que de una publicación mía de, de, de, de Facebook y... Y luego, pues, por detrás, ha puesto la, la manera de dar con. de. bueno, de encontrar. Sí, todas las redes para que pueda ver esto. Ahora mismo estamos en directo en Periscope. Y a, además, en Facebook en directo y en YouTube en directo. Y luego también queda grabado ahí para que no te veas, ¿vale? Queda grabado para que tú no te veas, porque no te vas a ver. Tú eres consciente que has venido a una zona histórica y no te vas a ver. Eh, no te vas a ver. Pero te vas a escuchar y vas a escuchar nuestro agradecimiento. ...muchas gracias Alicia, ¿vale?... ...gracias... ...venga, me sigo ...pues... ...nuestro agradecimiento a Alicia... ...hasta luego... ...que ha venido... ...desde Venezuela... ...a pasar unos días a Murcia... ...y bueno, la gente se sorprende... ...y viene bien, ¿eh?... ...tener... ...tener la perspectiva de la gente de otros países, la perspectiva de la gente de otros países es que pues bueno también se tiende a idealizar eh, se tiende a idealizar a España y luego resulta que España no es como la pintan, ¿eh? España no es como la pintan, igual que en otros países tampoco. Bueno, pues estamos aquí ya en esta parte final de la este momento final, de este día de protestas... ¿eh? ...la policía ya ha abierto al tráfico rodado... ...se ha apartado, aún queda gente a las vías... ...ya verás... ...es que no va a fallar, ¿eh?... ...nos vamos a acercar un momento... ...donde están ahí el Consejo Ministro... ...a que se levanten nada más llegar, ya verás... ...vamos a ver si me equivoco o acierto... ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho yo? He dicho, voy a llegar y se, a y se van a levantar. Dicho y hecho. Pues mira, pues tenía un regalo. Ahora ya te va a quedar sin el regalo, Mari. No, no, pero si no es cuestión de ser interesada, ¿eh? Soy yo que me voy a quedar sin, sin regártelo. Y lo tengo aquí, que, que no es broma. Claro que sí. Mirar. Dale uno a, a cada uno, Jesús. Uno a cada uno. Venga. ¿Qué? Gracias. Ay, mira qué Ahí está. Son unos marcapáginas que ha hecho Joaquín, que ha agarrado una Joaquín Zaragoza, ha, ha agarrado una una frase mía, o lo, o lo leo, dime. Ahora desconecto y lo que veamos. ¿no? no, te lo digo porque nosotros estamos en el quinta pellejo. Nosotros nos vamos a acercar a las fiestas un poquitito. O ¿Vale? oírte con él o irte luego conmigo. Voy a desconectar enseguida. Si os esperáis, desconecto ahora mismo. Yo estoy en el quinta pellejo. Venga, el vale. punto queda con lo que sea. Venga, te vas, ¿vale? dame unos minutos que leo esto y. Bueno, no Hazme de cámara, José Luis. Pues estoy allí ya. De... Mira, tenemos, eh. mira. Venga. Hazme un hueco de momento ahí, Isa. Venga, hasta ahora. Saludos. Mira, o lo, o, lo, o lo leo, ¿vale? Mira, esto es un marcapáginas... Ahora te daré yo tú también, se lo lleva, lleva ahí a, a Claudia y a Ángela, ¿vale? Venga, de eso yo Sí, a a lo mira. Claro, cuando las ves. Eh, Joaquín ha agarrado unas palabras que yo suelo decir en, en las retransmisiones y que se ve que, se ve que también puse en Facebook, que son estas. Dice: Con nuestras lágrimas regaremos nuestra huerta y al pisotear nuestra dignidad están sembrándola a la profundidad necesaria. ...para que crezca y dé más dignidad como fruto... ...con toda la mierda que nos echen encima... ...abonaremos nuestra huerta... ...y la dignidad se reproducirá... ...como jamás habrían imaginado... ...por tu Murcia, mi Murcia, nuestra Murcia... ...Murcia defiende Murcia... ...Murcia libre de muros... ...Murcia no se parte, Muy se comparte... ...muy bonita, yo loco. yo mi casa me recrearé bien de... ¿Sí? Pues, se ve que las publiqué yo en Facebook no me acordaba, y luego pues dice él que le gusta aprovechar el papel que no le gusta dejar nada, entonces en la parte de atrás ha puesto las direcciones donde se pueden ver las retransmisiones en directo en internet, donde se puede ver bueno, pues a, a todas vosotras que estáis ahí todos los días, todos los ¿Eh? días Francisca, día. Fina todos los días todos los días nos vemos en las vías pues sí, todos los días <risa> el tuyo Francisca, sí. ahora te daré dos más para que se lo lleve, lleve también a ella. Aún, ¿no? Vale, claro, claro. Ay, Rafaela, acá está. Y luego, y luego otro día, vamos tres más. Otro día claro, lo vamos a ir trayendo. Lleve, sí, a sí, sí, pasar. sí. Para que se lo lleve. Para que también diga, oye, que te han echado de menos allí. ¿eh? Claro, se si lo digo. Y ahora. mira, Mari se ha portado bien, ha venido. ¿Está Mari ha venido, ha venido. Y si es que es verdad, yo, yo cuando digo que había regalo, había regalo, es que es verdad. Sí, sí. Acabando? Estamos grabando, sí. Te voy a dar un queda. mensaje para el baño Isa, mensaje de Isa. A ver si triunfara la moción de censura y nos cambiara el delegado del gobierno. Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Tendrían ¿Eh? que cambiar de Murcia. que cambiar, claro, es que hace falta, mucho, hace falta tantos cambios de gobierno. Pero que al final, al final una cosa: gobierne quien gobierne, la gente, tiene, la gente tiene que salir a la calle cuando no nos represente. La gente. Gobierne quien gobierne. Yo ya estoy, me desengañé no tengo ganas de gobierno. una Tú sales a la calle a gobernar, tú, Presidenta, tú salgo Fino. Yo bulto porque... dice. No, no, no, no. Aquí tenemos, aquí se monta todos los días el Consejo de Ministros. Y aquí. Sí, sí, eh, Aquí la Moncloa. La Biancloa, que dice Sergio desde Costa Rica. La Biancloa. Bueno. Pues con esta imagen vuestra Yo ahora voy a ir para allá Donde está José Luis hoy haciéndolo de cámara Y con esta imagen vuestra nos vamos a despedir ¿Eh? Porque Sí, sí, ahora Ahora te lo doy yo mismo Y también para Para, para, para Mari Venga Nos vemos mañana Nos despedimos con aquí Con toda la gente Francisca A Morena María Con, con Juan con Isa y con Mari que está que está detrás. ¿Eh? Venga. Mari está felicitando a la gente y eso. Nos despedimos. Bueno. A ver. Isa, ponte más para allá. Que salgáis en el plano. ¿Eh? Que salgáis en el plano. Isa, Francisca, Fina, María y Juan. Nos vemos mañana. 258 días mañana, ¿eh? Mañana 258 días seguidos. Esta es nuestra champion, la de que no nos pongan muro. Y es una liga que ya lleva 258 jornadas seguidas, esta, esta temporada. ¿eh? Pero que antes se jugaba todos los martes semanalmente desde 2012. Y que ya lleva 30 años en total. Así que... Aquí a toda la gente que estáis ahora en directo, en Facebook, en YouTube, en Periscope. A ver, Mari, ponte que salga en la foto final. Venga, ponte. Loli, Mariana, José Antonio, Chief, Irene, Gregorio, bueno, y tantísima gente más. Aquí, mira, Mari al final se ha apuntado. Así que, fins de más, una abrazada a todos, un abrazo y hasta mañana. Hasta mañana, vamos a ver, hasta mañana.